Amigo, amiga Craniana, ¿cómo estás? Soy Jorge Cortés, obviamente de Pipo, el baterista de Cranium. estoy practicando para lo del concierto del 24 en el mccurris mccurris para presentar nuestro disco va a estar muy bueno va a ser, va a empezar el show a las 4 de la tarde estoy ensayando ahorita pues, lo que voy a hacer igual me hago un solo no lo sé todavía estoy, estoy pensándolo pero antes también les quiero presentar a esta belleza a esta nena <risa> que me la hizo una compañía japonesa llamada Drummers Base ya hace un tiempo. Esta batería está no la esta batería la, la voy a usar justamente en esa presentación del 24 en el Macori en la Nápoles, en la Nápoles, el Macori de Nápoles. Y... Ahí está, ya lo llevo Por ejemplo, acá les presento este, es, este acabado se llama Sparkle Finish o en español acabado brillante. Ustedes pueden ver así como unas pequeñas pequeñas brillitos, pequeños brillitos en los tambores. Diamantina, diamantina. diamantina. Y yo lo mandé a hacer precisamente por ese, ese acabado que tenían los, los tambores de mis bandas favoritas de Zeppelin, de Deep Purple, así como, como acabado brillantina, ¿okay? El bombo es más grande que un bombo convencional, un bombo convencional puede ser de 22 x 18 o 16, este es un 24 x 14, o sea es corto pero grandote, eso quiere decir que tiene un ataque y unos graves de auxilio-socorro. 13 x 10 de igual manera es grande pero corto este es de 16 x 16 y este es de 18 x 16 son medidas muy grandes para darme la resonancia que me gusta tipo así atascadona como como me late. esta es la nena que voy a usar ese día 24 en el Macoris. la presentación del disco de, de la Nápoles, así es. Y bueno muchachos, sin más por el momento, ¿verdad? Voy a seguir practicando. Ustedes me dicen eh, si quieren un solo más o menos o atascadón, el público es el que manda. Gracias, we love you, denle like, campanita, suscríbanse. Adiós.